yo a vos no te tomo el pelo, yo simplemente okay, quiero no saber, pelo, como vos no estás de eh, acuerdo que no conmigo que yo contesta, que no estoy yo no de acuerdo te tomo el pelo